Hola monstruitos, hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en la serie de la 1.17 Así que, nada, eh, voy a estar hoy, ¿vale? Vamos a estar hoy haciendo como una mini granja de aldeano. No vamos a terminarla, pero vamos a empezarla Y eh, vamos a trasladar la casa Esta casa que estáis viendo ahí, ¿vale? Es la casa que hemos, nuestra mini base Como ya sabéis Y eh, os voy a enseñar también un poquito las novedades, ¿vale? Eh, a partir de ahora no voy a hacer tantos directos Como antes, ¿vale? Porque no puedo Porque estoy trabajando Pero eh, os lo enseño, ¿vale? Mira, esto es lo que tengo más o menos en los cofres Como ya sabéis, eh, morimos un montón de veces En el episodio anterior Que estuvimos en el Nether Intentando buscar nedebritas Y nada, me he hecho un yunque Antes de empezar el episodio, ¿vale? Y aquí es donde tengo los hornos eh, Tengo algo más de comida Y nada, el Nether, como ya sabéis, está clasurado ahora mismo No vamos a ir y eh, mi pequeño cultivo de comida, ¿vale? aquí es de donde he estado sacando algo de patata como ya sabéis y aquí es donde me he encantado un poco porque ya estáis viendo que tengo algunas cositas encantadas una espada de aspecto inia uno. y nada, esto es lo que vamos a estar utilizando para los aldeanos ya sabéis que hacia aquella dirección encontramos una granja eh, o sea, una granja, encontramos una villa y vamos a intentar esclavizar a los aldeanos, chicos ¿Vale? Y otra cosa que os quería enseñar, ¿vale? Si no habéis visto el vídeo de la granja de experiencia, ¿vale? Que os lo dejaré seguramente en un link para que la podáis ver. Eh, os mostré cómo se hacía esta granja, ¿vale? Que os la voy a enseñar ahora. Esta ya la he terminado. Y eh, exactamente igual a la otra, lo único que esta es con un spawner. Estos cristales que estáis viendo aquí son los cristales opacos, ¿vale? Que se hacen con cristal de este normal y eh, amatista. Y como estáis viendo, pues, tengo algunas cositas que me han ido soltando los zombies, ¿vale? y Nada, yo me quedo aquí y cuando quiero, pues, activo esto, ¿vale? Para que se conviertan en zombies eh, ahogados, ¿vale? Entonces, los zombies ahogados, que me van a estar dando? Me van a estar dando cobre y puede que también me den algún tridente, ¿eh? Así que está muy bien la granja esta. Esa ahora mismo no la vamos a utilizar porque es más que nada para experiencia. Y experiencia ahora mismo no, no me hace falta, ¿vale? vale eh, lo que sí eh, os voy a enseñar... Espérate, que me iba yo a ir a por otro sitio, ¿vale? Lo que sí os voy a enseñar va a ser la villa esta que estuvimos haciendo, ¿vale? Y eh, vamos a intentar eh, que los aldeanos pues forniquen entre ellos, ¿vale? <risa> Estas vías también me las voy a llevar, como sabéis, llevo bastantes vías, como estáis viendo, ¿vale? Entonces, eh, todas las que vea por el camino me las voy a ir llevando porque nos van a hacer falta para los aldeanos. Ahí, como estáis viendo, tenemos otro spawner, ¿vale? Pero esos son de arañas. Este sí es un... Este sí nos podemos hacer una granja doble de arañas, ¿vale? Como el otro que vimos, pero las granjas de arañas se hacen de otra forma. Así que nada, gente. Hoy vamos a estar, como ya os digo, eh, yendo a la, a la granjita. A la villa esta que encontramos, ¿vale? Ahora mismo no puedo hacer muchos directos, chicos, porque estoy... Eh, o sea, he empezado a trabajar en un sitio, ¿vale? Y, eh, claro, los horarios, pues, me... Eh, o sea, los horarios pues, me coinciden con el horario de los directos eh, Puede que cambie el horario de los directos No me gustaría, ya que a la mayoría os viene muy bien el horario que tengo ahora mismo Y estos chicos, es el casto que os decía, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro y cinco El casto de cinco que vimos en el episodio anterior Que no sé si os acordáis Vale, lo vimos y nada, eh, la granja estaba hacia allí, o sea, no la granja, era una, una villa, ¿vale? Yo es que le digo granja, pero no era una granja, ¿vale? Era una villa, que nos encontramos hacia esta dirección Exactamente, ahí está la villa, ¿vale? Y mi casa me gustaría hacérmela, pues no sé, gente Es que tengo también aquí una, una de estas, como es, una cabaña de brujas, ¿vale? No la estoy viendo desde aquí ahora porque no, no se ve pero tengo también una granja de brujas que me podría hacer, eh, pero eso mucho más adelante, ¿vale? Porque ya las granjas de de brujas son más difíciles de hacer, ¿vale? Desde aquí no se ve, pero hay una casita, ¿vale? Que vi y ahora mismo no sé dónde está la gente. Pero bueno, ya la, ya la encontraremos, ¿vale? Es lo que os quería decir también. Vale, otra cosa. Eh, a ver... ¿Dónde está la granja? Esa, la villa Espero que los zombies estén vivos y que no se me hayan muerto, ¿eh? Ya os digo Los vídeos van a seguir siendo igual eh, Espero que os gusten el contenido que os traigo, como siempre, ¿vale? Y eso, a lo mejor no vais a ver tantos directos El día que pueda os lo traeré, los directos Pero el... otras veces pues no podréis y os traeré vídeos, ¿vale? Sé que los, vi... o sea, los directos los veis muchísimo más y os gustan muchísimo más, pero ya os digo Vale, estoy trabajando, ya os digo, desde ahora eh, Estoy trabajando en una granja de golems, ¿vale? En una granja de hierro eh, Todavía no la tengo terminada porque me la habéis pedido bastantes Y a, cuando la tenga todavía terminada del todo, os la enseñaré, ¿vale? Pero ya os digo que estoy trabajando en una granja de, de hierro, ¿vale? No muy grande, porque ya sabéis, las granjitas de... De hierro, pues la podéis hacer súper tochas Que os produzcan 20.000 o 100.000 de oro por hora Pero a mí me vale con, con la granjita que nos vamos a hacer, ¿vale? Entonces, vamos a llevarnos antes de nada a una zona más o menos segura ¿Ok? A los aldeanos Entonces, eh, yo creo... A ver, voy a echar un vistazo por aquí A ver qué, qué nos encontramos Los gatos también van a ser muy útiles ¿Vale? Porque hay granjas que se puedan hacer con gatos Me gustan los, los gatos, eh, o sea, no me gustan los gatos, pero me gustan los negros Por así decirlo, ¿vale? Eh, yo creo que aquí detrás, aquí detrás nos puede venir bien, ¿vale? Entonces, eh, vamos a traernos aquí a los aldeanos Antes de nada, vamos a hacernos la zona... Me haría falta un poquito de agua, ¿vale? Nos vamos a hacer un cubo Que llevo hierro para lo mismo Y no me trae el cubo, ¿verdad? Ok, nos vamos a hacer un cubo de nuevo Y listo, no pasa nada pues eso. Eh, gente, ¿qué tal os está yendo, digamos, el curso? Que sé que algunos de vosotros estáis ahora mismo eh, haciendo, o sea, estudiando y todo el rollo. Yo ya he terminado. Hoy me han dado las notas, la verdad, y estoy bastante contenta. Mira, ahí tengo un par de hornos que lo vamos a aprovechar también. Y aquí dentro no sé si tengo alguna mesa de crafteo para no tener que hacérmela. No, mira, esto lo había dejado aquí en el cofre porque las semillas no me hacen falta, por así decirlo. Y nada, eh, no tengo mesa de, de crafteo por ningún lado en esta villa, o me la he llevado, no sé. Vale, nos vamos a quedar aquí, esta va a ser nuestra base, en la aldea, ¿vale? Y nos vamos a hacer una mesa de crafteo, que tengo bastante madera, porque he estado pillando también madera antes de empezar el episodio, ¿vale? Ok, pues a ver, vamos a hacernos un cubo. Vamos a hacer un cubo y mira, eh, nos vamos a hacer también un rail, o sea, una vagoneta. Bueno, no tengo para hacerme vagonetas de esta, pero vamos, una vagoneta con horno, ¿ok? Vale, eh, ahí, ahí está. Y eso, lo que tenemos que hacer es duplicar el. O sea, un huerto, ¿vale? Tenemos que hacer un huerto eh, en esta parte que vamos a llevarlo a los aldeanos. Espero que me den las vías, si no lo tendré que empujar yo y ya está. Pero si no, pues nada, nos lo vamos a traer aquí, ¿vale? A ver, esto lo vamos a liberar un poquito. Y lo que no me he traído ha sido semillas. Pero bueno, por lo menos eh, ya lo haré otra vez. O sea, la semilla ahora iré a por ella, ¿vale? No os preocupéis. Pero vamos a hacer una granjita replicadora de, de aldeanos, ¿vale? Este episodio va a ser más tranquilito por el hecho ese de que no puedo hacer directo. Pero bueno en el próximo ya os intentaré traer un directo, ¿vale? Ahí está. Ok, pues ahora vamos a poner aquí el tubo de agua. Vamos a hacer un mini huerto. Más que nada para pa que los aldeanos pues, estén por aquí. Vale, voy pues a ver si tengo todavía de patatas o algo ahí en, el, en la villa. Hay cuatro, aquí. Vale, ya sabéis que podéis ampliar los huertos hasta cuatro. Ahí y aquí. Vale, me ha quedado sin, sin azada, pero no pasa nada, ok A ver, esto Y me voy a hacer otra mesa de crafteo La voy a poner por aquí mismo Y nos vamos a hacer de nuevo otra azada Ahí estaría Perfecto Nada, vamos a seguir rellenando lo que nos queda de tierra Vale, que serían todo esto A ver, por aquí Tres y aquí cuatro, ¿vale? Voy a hacer todo este hueco para que tengan suficiente espacio los aldeanos. Y eso, me faltarían las semillas, ¿vale? Voy a ir a ver si encuentro por ahí trigo o patatas o lo que sea. Y me las traigo porque se me ha olvidado traerme las de la base. Y ya, adiós. Ok, entonces, eh, antes de ir hacia allí, hacia la base, voy a coger y voy a hacer aquí un poco de, de madera, ¿vale? Espérate que he hecho demasiado poca. A ver, ahí estaría bien. Vale, y vamos a eh, rellenar todo este hueco, ¿ok? Vamos a poner todo esto por aquí, si no me caigo mejor Vale, ahí podemos subir otra vez de nuevo y listo Y ahora lo que voy a hacer va a ser rellenar toda esta parte de cristal Por la parte de arriba, por eso tengo tanto, ¿ok? Me haría falta también, pues eso, de poner la semilla Pero ya sabéis, estas granjas son muy fáciles Nada más os tenéis que traer a los aldeanos aquí arriba y, y listo, ¿vale? Y ahí empiezan ya a hacer sus cosas, ¿vale? Y ahora le vamos a poner otra vez cristal. Si no ponéis cristal, ponéis medias losas, ¿ok? Ahí estaría. De momento nada más que quiero que se reproduzcan. No vamos a hacer una zona de recogida de aldeanos, ni mucho menos. No penséis que... Vamos a hacer una granja súper tocha Pero simplemente era esto Para que yo pueda tener a los aldeanos aquí controlados Y prácticamente eso Vale, voy a ponerle otra parte de cristal A ver, voy a subir por aquí mismo Y ahora otra vez lo, lo de con la fada, ¿vale? Vamos a poner doble Para que no se nos meta ningún bicho Y ahora ya ponemos las vías ¿vale? A ver, ahí... Ahí. Y ahí. Me faltaría nada más esta parte. Ahora la vamos a cubrir también con algún bloque para que aquí no se spawnen. Y me faltaría también de poner algunas antorchitas para que no se me spawnen dentro zombies ni nada, ¿ok? A ver, unas antorchitas por aquí. Ahí estaría las antorchas. Y nada, esto lo vamos a poner. Eh, lo podéis poner en el cristal perfectamente, ¿vale? Así que no hay problema. Ahí. Y nada, vamos a poner algunas por, por donde me parezca y ya está Ahí voy a poner otra En el centro pondré otra ahora Pero me voy a traer primero los aldeanos, ¿ok? A ver, voy a coger los dos, las dos vías, ¿vale? Y yo creo que... Voy a liberar esto un poquito A ver si me, me da suerte y me da también una semilla, ¿vale? De paso ellos mismos pues vayan haciendo sus cosas Ahí, ahí, vale Pues nos vamos a traer El primer aldeano que va a venir por aquí Ahí, no me van a llegar las vías Me parece a mí, ¿eh? pero bueno Por lo menos eh, me los puedo traer En barca y ya después traerlo hacia de aquí, así ya lo veis también Vale Eso. Uy mierda, que me caigo Venga, muérete, anda. Ahí está. <ríe> vale, voy a poner aquí algo de bloque. Para que no se me mueran los aldeanos. Ahora al llegar a esta zona. Y nada, voy a coger un poquito de tierra. Donde por aquí. Esta gruta me gusta, ¿eh? Tiene buena pinta. Aunque parece que va a tener muchos bichos, pero bueno. Eh, está bien, ¿eh? A ver, esto por aquí perfecto Vale, y nos vamos a ir directamente a la, a la villa Espero que, que me llegue la vagoneta, ya os digo Si no, me los traigo en una barca, que también se podría Y listo, esto es que, claro, es que esta tierra no me deja de poner aquí nada Vale, vamos a traernoslo por aquí Y yo creo que sí, que me llegan las vías, ¿eh? Vale, el primero No sé qué aldeano me voy a traer primero Ahora mismo no tienen ninguno trabajo, por así decirlo Pero me traigo eh, Estos dos Los con <coughs> los compostadores Más que nada por, por lo mismo Para pa que algunos pues tengan trabajo Ahí Y yo creo que si me traigo aquí Algún aldeano con una barca me, me vale ya de sobra ¿eh? Vamos a poner esto de todas formas Un poco más hacia aquí vale Y ahí estaría Vale, eh, a ver, ¿dónde están los aldeanos, guapos? A ver, los calamardos, ¿dónde estáis? Vale, aquí tengo unos pocos de calamardos Y nada, me voy a hacer una barca, me voy a llevar a los aldeanos y los voy a poner ahí en la vagoneta, ¿ok? A ver, eh, voy a hacerme un barquito Voy a hacerme un barquito y nos vamos A ver, hijo mío Métete dentro. No, yo no. A ver, quédate ahí dentro. Ahí está. Era ya nada, nos vamos con el aldeano, que en verdad no me haría falta ni la vagoneta, pero bueno. Nos lo vamos a llevar así. Si puedo. Claro, es que me ha matado aquí en el escalón este. Y es lo que tiene. A ver, voy a quitarle el barco sin matarlo. Uy, uy, uy, uy. uy. Vale, no me, ha, no me ha hecho nada el golem, ok. Perfecto eh, A ver, ¿dónde me lo puedo llevar yo? A los aldeanos, que lo tengo aquí la vagoneta Mira, tú vas a ser primero, hijo mío Tú vas a ser primero, así que métete ahí dentro Creo que un caballo no lo puedo meter Venga, súbete Súbete, ¿Súbete a mi barco velero Vamos a ver. Va a ser más difícil llevarte todas las cosas este, este, es un vago, este no me lleve, o sea, ese no me lo llevo porque no va a hacer nada, ¿vale? Ese no. Las camas las voy a quitar. Y métete ahí. Ahí está. Vale. Y ahora nada más que me lo voy a llevar para pa allá, para donde está. Esto lo vamos a romper y vamos a salir por aquí. Espérate. Que tengo que romper esto también Y listo. Vale, eh, ya mismo me van a empezar a salir bichos, por lo tanto vamos a darnos prisa para que no nos, se nos mueran los aldeanos, ¿ok? Vale, vamos a ir por aquí, que en verdad ya os digo, es que mira, eh, puedo ir con la barca perfectamente y llevarlo y ya está Porque no está tan lejos, yo me creía que, que me iba a hacer falta también las vías, pero estoy viendo que no ¿Vale? Los podéis llevar de las dos formas, ¿vale? A ver, vamos a coger esto y nos vamos a ir a hacia la granjita esta Esto es más que nada para que se reproduzcan Ya os digo Vale, no puedo comer de mientras Pero bueno A ver si no me caigo por el boquete Espero que no Pero eso eh, Vale, vamos a meter el primero Y lo vamos a dejar ahí encerrado Ahora ya cuando me traiga el segundo vamos a Voy a dormir primero Y ya le planto ahí lo que haga falta, ¿ok? Vale <coughs> Ok, esto lo vamos a romper Vale, y vamos a meter el aldeano aquí dentro A ver, ahí estaría Como estaba metido en una barca no, no le pasa nada Entonces voy a plantar todo esto Para que pueda Vale, y ya por lo menos que vayan haciendo cosas Que ellos mismos vayan haciendo la granja Ok, este se va a quedar aquí y le vamos a meter... O sea, le voy a poner algunos bloques Para que no me salga aquí un zombie enano Ni nada ¿Vale? Porque ya estáis viendo que me están empezando a salir bastantes bichos Ok, eh, vale ¿eh? Mi cama, mi cama, donde estaba? Eh? Creo que no tengo una cama aquí Así que nada Y el golem Pues ya estáis viendo que se carga todo el mundo, ¿vale? Vale, vamos a dormir aquí en la iglesia Y nada, a ver me gustaría también coger ya una, casa, una zona Para hacernos la casa De la misma villa, no Pero me gustaría llevarme en una zona así Venga, eh, muérete. muérete no me toques Vale Que como me toque me puede quemar Y, a, y adiós A ver, eh, ¿tengo más comida? Sí, efectivamente, tengo más filetes Vale, perfecto Pues no sé, me gustaría hacerme Mira, ahí tengo otra, otra casita Que esa creo que no la vi me gustaría hacerme una casa por aquí cerca Porque también tenía la zona de... como os digo? os Tenía una una zona de pillagers ¿vale? Estos son los villag villagers porque están en la villa Los aldeanos, ¿vale? Y los pillagers son los que están en la torre esta Que ahí nos dan también un montón de cosas Que son los de la raid, ¿vale? Si yo activo una raid aquí, ahora empiezan a venir un montón de bichos y todo el rollo, ¿vale? Bueno, me voy a hacer otra barca. Y yo qué sé, me voy a llevar, por ejemplo, a este que lo tengo aquí cerca, ¿vale? A ver, vamos a hacer otra barca. Ahí estaría. ¿Y dónde está mi aldeano? ¿Dónde está, hijo? hijo mío? ¿No quieres que.? Ay, leche, me creía que era otra cosa. En... Mira, esto me lo voy a llevar también, el cobre, que no me va a hacer falta. Porque me quiero hacer una granja de, de creepers. ¿Vale? Una. A ver. 24, no puedo comercia con él. Ah, porque le he pegado, me parece. Le he endiñado antes, ah. sin querer, y ahora no puedo comercia con él. Vaya perdido Pero bueno, da igual, me lo voy a llevar a otra zona. Por lo tanto, eh, el comercio que tenga me da un poco igual. Vale, a ver. ¿Puedo pasar por aquí? No, no. Venga, venga. rómpete. A ver. Ahí está. No sé si voy a poder subir. Con la barca, pero bueno Por lo menos vamos por aquí, por esta zona Y ahora ya intento subir al aldeano A una parte más hacia arriba Ese es que, el verde Ya os digo, el verde es muy inútil No tiene nada especial Es como el vago de De la villa Vale, Ahí llevamos a nuestros amigos Lo harto nuestra Y nada, me habéis dicho También que me haga pociones, o sea, no pociones Sino cuencos de setas Misteriosas ¿Vale? Y, y no sé, eh, o sea, eh, se hacen las ya y me dan mal rollo porque <ríe> hay algunas pociones que son muy, muy raras y son difíciles de conseguir. Ahí, ahí, vale. Perfecto. No, que ahora me quedo aquí enganchada. Leche. Ahí. Que la esta tierra es una cagada, de verdad A ver, vamos ahí A ver, espérate Vamos ahí poquito a poco Aunque sea así, mira, a tierra Ahí Estamos haciendo un nuevo camino nosotros, pero bueno eh, a ver, creo que me queda muy lejos Y así no me va a rentar de llevármelo, ¿vale? Entonces voy a... A ver si lo puedo enganchar en otro sitio Vale, vamos a coger las vías Ahora ya sí Vamos a cogerlas Y vamos a poner el aldeano, ¿vale? Esa que estáis viendo ahí en la vagoneta Bueno, la vagoneta no, en, la, en el barquito, ¿vale? Vamos a coger todo esto Que yo creo que por aquí ya estaría bien Una cosa así, vale, un poquito más Ahí estaría Y no lo vamos a llevar Mira, me lo podría llevar por aquí incluso Sí, me lo voy a llevar por aquí Vale, me lo voy a llevar por aquí y ya, ya lo tengo ahí Así que, perfecto, vale Vamos a darle la media vuelta Esto también lo vamos a dar Y eso, eh, mira, como habéis visto Ha perdido ya su, su trabajo Al alejarlo bastante de los bloques Pero bueno Espero que el otro aldeano esté bien y que no se me haya muerto A ¿eh? ver, vale, Ay, los caminitos Estos de tierra, es que como tienen Nada, un chum, o sea, un frame Que diga, un frame ahí Pues no, no puede eh, subir Y una mierda, pero bueno Ok, ya me lo he traído Hacia esta parte, que es la que yo quería Y ahora, nada Lo voy a subir en la carretilla Vale, de nuevo y nada, a ver, Venga, rompete. Ok, a ver, venga Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, ven, ven, ven A ver, espérate, que tengo también... Joder, el esqueleto, bien Qué pesado Vale, voy a coger y me lo voy a llevar al final con la barca Porque se ha venido hasta aquí Por lo tanto, no va a salir y ahora eh, déjame subir ahí está perfecto nos lo vamos a llevar hacia la zona que tenemos el otro aldeano le vamos a romper las dos o sea las dos barcas y lo vamos a dejar ahí vale voy a ponerle un techo para que no se me mueran y ya está lo voy a poner los dos eh, puestos de trabajo que le hacen falta que es de de aquí el de granjero y ellos mismos van a empezar a cultivar y cosas de estas, así que no, no nos vamos a, a preocupar. No, no, no, que tengo un zombie, que tengo un zombie. No, no me lo puedo creer. Qué leche. Que tengo un zombie aldeano. Menos, mira, menos. Menos mal que lo tengo que montarlo en una. En una barca porque así no me lo puede matar. Pero vamos, he tenido una potra. Vale, voy a ponerle los dos bancos estos de trabajo. Nada, voy a cerrar también por aquí Mierda Lo he puesto donde no quería Pero no pasa nada Ahí, ahí Vale, y ahora ya cierro por aquí el cristal Y... y, y esta zona también la voy a quitar Que no la quiero y nada, ya sabéis que los... puesto de trabajo Es muy fácil Lo ponéis uno aquí Vale, uno ahí Y el otro pues lo ponéis en la otra parte Y ya van ellos mismos pues haciendo su, sus cositas de estas de trabajo Vale como vais a ver, ahora se van a asignar los puestos En cuanto ya cojan cualquiera Y listo, me haría falta creo una cama Para que puedan dormir, eh, eh Voy a ir por un, a por un par de camas que tengo allí, en la aldea Y lo vamos a dejar ya aquí a los dos aldeanos Le vamos a poner, mira, como estáis viendo, empiezan a plantar, ¿vale? Eh, le vamos a poner también un techo para que no se me mueran, ¿vale? Porque esto es lo que quiero que empiezan a reproducirse Cuando tengan todo el inventario lleno Ya sabéis que se empiezan a reproducir Y listo eh, A ver, voy a arar la tierra que me falta Que tengo aquí algunas cosas Y, eh, o sea, tengo algunos huecos de tierra que no, no tengo arado, ¿vale? Entonces este, por ejemplo Este y ese Y ya sabéis, ellos mismos van a empezar a hacer sus cositas Sus... Va a empezar a reproducirse Y ahora ya cuando eh, se reproduzca Empezaremos a hacer una granja de, de hierro Aquí en el, en el mundo Pero bueno, yo les enseñaré la granja de hierro Normalmente en un vídeo aparte Como ya sabéis que os traigo la, todas las granjas, ¿vale? A ver, eso aquí Y tú te vas a quedar ahí encerrado Y te voy a, os voy a poner una cama Que no sé muy bien dónde ponerla Pero bueno, por lo menos la vamos a poner una cama Para que puedan dormir Y ahora, nada, nada, eh, le vamos a poner también un techo ¿Vale? Y eh, voy a hacer esto también por si uh -huh. me faltan losas uh -huh. Y nada, eh, a ver. Voy a cogerme esta de arena. Que yo uh -huh. creo que con una me vale. Uh -huh. Así que listo. Y voy a coger y le voy a poner un techo, como estoy diciendo, ¿vale? Uh -huh. Para que no se me se me mueran ni, uh -huh. ni pase nada, es raro. Y ahí está. Uh -huh. Vale. Hoy va a ser un capítulo muy tranquilito, la verdad, ya os digo. Pero mayormente por eso, porque es que no puedo. Uh -huh. eh, no tengo mucho tiempo ahora mismo. ¿Vale? El horario de los directos ya os digo que va a, a cambiar, o sea, no va a cambiar Pero sí que va a haber menos directos por lo mismo, ¿vale? Porque ya lo he explicado Y nada chicos, espero que os esté gustando el episodio, que le deis al like Os suscribáis si no estáis suscrito todavía Y que activéis la campanita para más eh, contenido, ¿vale? Para que no lo perdáis Vale, esto por aquí A ver, más de esta Y me faltaría de traerle la cama, ya os digo, ¿eh? Que ahora se la pondré en algún sitio para que puedan dormir también. Vale, la cama tiene que estar en un sitio que puedan acceder, a ella. porque si no, eh, no pueden acceder y entonces adiós. Ahí. Vale, yo creo que con estas losas me van, vale, ¿eh? A ver, uy, que me iba a caer. ahí estaría, ahí estaría y listo. Vale, y lo último que vamos a poner, chicos, pues va a ser la, la cama, ¿vale? La cama para que ellos empiecen a producir. Nada, esto lo voy a quitar también. Y ya sabéis, ya tenemos aquí a los dos primeros aldeanos, ¿vale? Entonces, cuando tengan todo el huerto, digamos, empe empezarán a reproducirse y vamos a tener un montón más de aldeanos, ¿vale? vale las vías las voy a dejar aquí de momento porque después en un futuro pues me la tendré que llevar, ¿vale? Pero de momento me voy a llevar nada más que la carretilla. Y le vamos a poner un par de camas, como he dicho. Eh, a ver, esto también lo puedo juntar, perfecto. Y, eh, eh, eh, y esto de aquí, ahí está. Voy a pillarme alguna cama que no sé dónde está. Y después en un futuro estos aldeanos nos lo tendremos que llevar muy lejos. Incluso yo he pensado de hacer la granja de... de de hierro en una. en un océano. Porque ahí no tenemos bloques. No se pueden spanear, spawnear en un sitio donde no sea agua. Entonces no, no pueden spawnear Y nada. Eh, a ver, a ver. Tú fuera de ahí. Que me llevo tu cama. Lo siento mucho. Y me faltaría una cama. Que creo que hay aquí una. Por lo tanto, no la vamos a llevar. Ah, no, mira, el vago. El vago es la, la que la tiene. Y ya os podéis morir todos los que estáis ahí. Porque con mis dos aldeanos que tengo aquí Me vale y me sobra y me basta, vamos A ver eh, eh, eh, Manzanita, patata, ok Es que tengo ahí de un, un arquero Y no quiero que me mate, ¿vale? Que me dan bastante la lata puede morir? Ahí está, ¿vale? Y nada, voy a poner un par de camas Como ya sabéis, las voy a poner, pues no sé eh, a ver, la voy a poner al lado del, compa o sea, de del chisme este, ¿vale? Voy a ponerle unas camas aquí dentro Se van a quitar un par de bloques, pero bueno, por lo menos pueden dormir Y hacer lo que quieran y ya está Vale, voy a poner esto aquí y le voy a meter ahí una cama A ver si puedo, por este lado, ahí Y ya pueden ya pueden dormir, ¿vale? Teniendo eso asignado Y le voy a meter otra cama por el otro ¿Tú verás? El esqueleto de, de la narices, ¿dónde está? Ahí estaría. Mira, tengo hierro, que eso también me lo voy a llevar, ¿vale? Y le voy a poner la cama que me falta, por esta zona. A ver, voy a coger esto. No, esto no. Aquí, la cama, ¿vale? Y ahí estaría la otra cama, ¿vale? Eh, esto lo podéis hacer de cualquier forma en la granja esto ya, ya os digo. Es simplemente para que los aldeanos empiecen a reproducirse, que tengan un sitio donde dormir. Y las camas no las he puesto en el mejor sitio, pero por lo menos ya empiezan a funcionar estas cositas, ¿vale? Entonces, eh, a esto le vamos a dar tiempo, que vayan a ir produciendo y ya vendremos en un futuro, ¿vale? Entonces, nada, eh, por hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo con respecto a los aldeanos, ¿vale? Que ya sabéis que el... Tenéis que hacer primero un cubículo para que se empiecen a reproducir. Así que nada chicos, si os ha gustado darle a like, darle a la manita, compartir con vuestros amigos y no se olvidéis de suscribiros si os viene de gran ayuda este contenido. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.